Okay. okay, Siempre acuérdense cuando quiero participar, siempre digan esto: ¿eh? "Ich möchte, ich möchte, ich möchte, eh, zum Beispiel, mitmachen, mitmachen, o Okay, ich möchte mitmachen, ich möchte mitmachen. Okay, zum Beispiel, was bedeutet "eras" hier? Ich kann erst am Freitag ankommen. Okay, ¿quién quiere participar, leothe? ¿Quién quiere participar, leothe? ¿Quién quiere participar? Leothe. ¿Quién quiere participar? ¿Leothe? hacer? quiere ¿Quién quiere participar? Paulo hacer? ¿Está bien? ¿Está la respuesta? Pablo, ¡Oh, uh, Pablo! <laughs> ha das Treffen verlassen. Ok, el leas, ok, mata, ok, Magnolia, eh, es hasta. Pero lea, el hasta es bis. Claro, el hasta es bis. Ich bleibe bis morgen. ¿no? Yo me quedo hasta mañana. Ich bleibe bis morgen. ¿Kirá? Pero el ea, el eas, también es un hasta pero negativo. En español, out of Spanish. Es como yo puedo llegar o yo recién, yo recién llegaré, ok, el viernes, hasta el viernes. Yo no voy a llegar hasta el viernes. Es como en español fuera así. Yo no voy a llegar hasta el viernes. Ok. Ich kann eh, frighten, Yo no voy a llegar, recién el viernes voy a llegar recién el viernes voy a llegar. Ich kann erst um ich kann erst um okay? Es diferente decir bis, ¿no? El bis solamente me quedo hasta, pero el otro lo intensifica como, ah, ich kann ich kann es que es que es que es como una todavía yo todavía no voy a llegar hasta el viernes todavía, hasta el viernes. Ich kann es yo no voy a estudiar alemán eh, hasta el sábado. Recién el sábado. Yo no voy a estudiar alemán sino hasta el sábado. ¿Cómo sería Deutsch? Yo no voy a estudiar alemán recién hasta el sábado. ¿Cómo sería Deutsch? ¿Ve a bit Yo no voy a estudiar alemán recién el sábado. ¿Cómo sería Deutsch? ¿Mata? ¡Mata! Mata, acá dice yo no voy a llegar, sino hasta el viernes. Hasta el viernes recién voy a llegar. ¿Cómo sería yo no voy a estudiar alemán recién el sábado? Hasta el sábado. ¿Cómo sería usted? Is. Iscanis. No, no se usa negativo en español, ah. es, pero aquí es positivo. Iscan. Kann... Iscan. Kann... ¿Aprender? ¿Perdón? ¿Cómo fue la pregunta, profesor? Ok. The, the, the answer is, yo no voy a estudiar alemán hasta recién el sábado. Ich lerne Deutsch. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Lerne. No, Hasta el sábado. Ich, Por ejemplo, ¿qué dice acá? Mira, yo no voy a llegar... Es... Yo no voy a llegar. ¿Yscan Erste? Uh -huh. am Erste? ¿Ah? ¿Yscan Erste? ¿Am? ¿Sanstat? pite Deutsch, ¿no? Deutsch. Deutsch lernen. Ah, uh -huh. genau. Deutsch lernen. Deutsch lernen. O sea que en, en español es como negativo, pero en alemán. En alemán es como, es algo positivo, de gramática, de gramática apa das bedeutet etwas negativo, algo negativo. ¿Ok? Significa algo negativo. Pero digamos que eh, a diferencia del bis, es que yo me voy a quedar, mira, la diferencia es esto. Del bis es que yo voy a, yo puedo decir esto, ¿no? Mira, ich kann, ich kann, ok, bis, ¿no? ich kann bis, bis. Sánchez, Deutsch. Quiere decir que desde ahora hasta el, hasta el sábado voy a estudiar alemán. ¿No? Yo voy a estudiar. Hoy, <risa> okay, morgen, übermorgen. ¿Ok? Hasta, hasta el sábado. ¿No? Okay. Pero el otro, el otro que dice, Ich kann Eas am Sánchez Deutsch lernen. Quiere decir que hoy no voy a estudiar alemán. No, no voy a estudiar. Morgen. No hay. Ah, ya, ya, ya, ya. Pero si el, no, hasta el sábado estudio. Es Tengo bien, que saber expresar claro. si sí, voy a estudiar ya otra vez el sábado si estudio desde en, ahora hasta el ah, sábado. Este es la, de, de unta no, vision, bis no, no, y, no. es no, y no. e erst. Es vis, no, no. e esa es la diferencia, unta unterschied. La diferencia es esa, ¿ok? Solamente que el, el, el, el eas en español parece es negativo, pero en la gramaticalmente es positivo. Pero es un significado, das bedeutet etwas Negatives. Con okay? doble, sí, sí, como con... Sí, okay. ok. No puedo aprender alemán hasta el sábado. Recién el sábado voy a iniciar. Ok. okay. Ich kann, ich kann erst am Santa Es muy interesante. El se usa bastante. El erst, pero leja. Eas bedeutet primero. No, Eas. Eas. Eso es lo primero. Lega marín. Ya, yeah. haba, eh, bedeutet ¿ok? Hasta, ¿no? Auj, también, ¿ok? Pero en un sentido negativo. Esa es la diferencia, ¿no? Ich kann bis Samstag deutsch lernen. Yo puedo aprender hasta el sábado. Ahí termino. En cambio aquí, yo no quiero aprender nada alemán. Siguen voy a empezar el sábado. Ich kann es bis Samstag deutsch lernen. Ahora algo similar, algún ¿eh? Beispiel. Visatman, eh, ahora sin, sin el Cana, ¿eh? solamente sí, es un bash eh, Yo juego, yo no juego, yo no juego fútbol hasta el, recién el domingo. Yo no juego fútbol. No, ya no va a can solamente, yo no juego fútbol recién el domingo. Yo no voy a jugar fútbol, es Spil, pile es pile, que okay, o erst? erst okay? mm -hmm. Cualquiera de los puede ser. ¿Erst o mm -hmm. erst? Okay, no? Yo, no juego, yo no? Yo no voy a jugar a fútbol hasta el domingo. O sea, hasta el domingo. ¿Ok? es de auntashits. ¿Ok? La diferencia. Okay. ¿Ahora cómo sería? Yo, voy, yo juego fútbol hasta el domingo. ¿Cómo sería? Yo juego fútbol hasta el domingo. ¿Es ¿Es ¿No?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 Fuß fus, fus, fus, fus, fus, fus, fus, fus, fus, fus, fus, okay, meine liebe fus, war. fus war. Es fus, fus, fus, fus, está Es diferente, es es es ah ¿Ok? Es sí, sí. Es okay, ¿ok? ¿Ok? Es Inter. Sí, sí. ah, ganado. Es algo que, ¿qué? Digamos que es... Ah, es Einfach, ¿no? Pero EAS tiene... lo he visto mucho, justamente cuando hablo con los alemanes. Y en la historia EAS, pone EAS. Yo pensaba antes que era primero, pero no es así, ¿viste? ¿Ok? Tiene otro significado, ¿viste? Ahora. También hay un significado, ¿viste?, cuando es este con el EAS y el CHON, ¿ok?, el EAS y el CHON, también, ¿ok?, el BIS, ya sabemos el significado cuando es el BIS y el EAS, ¿no?, ¿ok?, cuando yo recién voy a empezar el, el, el domingo y el otro voy a jugar hasta el domingo, ¿ok?, es el, ich spiele EAS an Sondas Fútbol, ich spiele bis Sondas Fussball, ¿genau? En el Plagueira. Ah, las mich wissen, ¿viste?, Magnolia pero por ejemplo eh, pero por ejemplo si si uno eh, si uno quisiera decir mm, primero voy a hacer esto y después esto también ¿Qué? el es que yo también tenía la misma concepción que el er era ah, primero que now que now okay okay okay Beispiel si tú quieres decir eso ok puede ser este se usa más el suest. O también puede ser lo que dijo hace un momento Marta, este también. Este, pero con E. Este. Este uh -huh. o también ah. suest. Okay, voy a poner aquí. Voy a poner vite, vite, vite, vite. Puede ser suest. Suest. O da este. Este es otra cosa. Este es primero. ¿no? Este. Este suest. Ok. Es este. Ok, oh, hay, hay, hay varias maneras de, de decirlo, ¿eh? ¿viste? Es, es file file fiel, verta. Okay. Primero, Ersten, Suez. Pero para decir primero se usa más el Suez. El Suez. ¿No? El Suez es el BESA. ¿Tieno? El este no mucho, el Suez. Segundo, ¿cómo sería? Es Vaite. Es Vaite. Es Vaite, ¿y así, no? Drite, drite, mm -hmm. yeah. okay. Vite. Yeah, genau. FIATE. <laughs> Sí, usted, ok? Así. Continúa. Ahora, aquí el EAS o EAS ¿no? eh, es eh, negativo. Yo no, voy, yo no juego fútbol hasta el, hasta el, do, hasta el domingo recién. Y spiele EAS en Fútbol. En cambio, aquí yo voy a jugar fútbol, pero voy a parar hasta el domingo. Y spiele mi Fútbol. ¿Okay? Mi Fútbol. Ahora, esa es la diferencia de un Tashit, es Vision. Est y un bis. Ava. De unta, voy a poner más abajo, viste. Entre east aquí, en Moment, el momento, viste, viste, viste, viste, viste, viste, El y el show. Ok. Es un Beispiel. Ok. Eh, ¿Cómo puedo decir? El Eas también puede decir este como el nua. Se parece mucho al nua. A veces puedo reemplazarlo como nua. ¿Verdad? You know? Zum Beispiel ist, hace cuatro meses que vivo en Lima. Hmm. ¿Cómo puedo ser eso? Déjame decir, zum Beispiel, ok, ich eh, wohne, o oh, ich, voy a poner en Alemania, ich wohne erst, ok, zum Beispiel, vier Monaten, también con tiempo, vier Monaten, ok, es, el EAS siempre va a ser este acusativo, ¿eh? no, este, no es este con N. No es como el Sein, Le quito la IA nada más. Monate eh, in Deutschland. Deutschland. no. está. Okay. Ich wohne EAS. Ich Monate EAS. monate in Deutschland. No es como el SAI, ¿ah? SAI, Monate es otra cosa. Aquí es hace, yeah. solo, hace solo cuatro meses vivo en Alemania. Esa es la diferencia. Bon y, el, er y, el, ¿Y el sai desde? El, claro, el sai, pero el sai tiene, tiene que tener cuidado porque el sai es dativo. El sai es SAI mona, ah. y se aumenta la n. Cuando es dativo, plural, ¿se acuerdan? Cuando uh -huh. es dativo y plural, se aumenta la n. Sai, mona. Ok, se declina también. Cuando es datif y plural, siempre se pone una n a sustantivo. Si no tiene una N, se le pone, se le pone así, siempre. siempre. Sea obligatorio. Ya, es, es diferente. Yo hace cuatro meses vivo en Alemania. Y aquí es desde, desde ¿no? A solo, solo, como solo hace cuatro meses vivo en Alemania. Solo, hace, solo cuatro meses, ¿no? Hace, hace solo cuatro meses yo vivo en Alemania. Y el otro es desde hace cuatro meses yo vivo en Alemania. De diferencia. Ahora, Viste, ¿cómo puede ser el son? El son es este... Yo puedo decir este, por Es bone, voy a poner aquí, Isbone. Sí, bon. son, día, ja, monate, sí, e Yo es. ya vivo hace cuatro meses en el... Ya, claro. En pues cambio, todo, con como cambian las expresiones. La expresión, ¿no? Ah, Solo, solo no. hace cuatro meses vivo en Alemania. En cambio, ya, ya cuatro meses vivo en Alemania. Ok. Te a un tachet. Ok. ¿Eh? Esa es la diferencia mm. entre ella y John. Ahora, hay otra diferencia también. Es un Es un Imaginemos que Marta está en mi casa, en mi house. Ok. Yeah. Puedo presentar tristeza. Ok. Es un Beispiel. Es un Beispiel. Oda, es un. Ahora, cuando digo eh, cha, Marta Marta okay, eh, pucha, Marta se va a quedar aquí todavía Marta no se marcha hasta, hasta, hasta, hasta mañana Marta no se marcha queda. ¿Ok? Marta no se marcha hasta mañana Entonces, ¿cómo serían esos dos? Okay. Un bashful sería es como expreso, expreso este en comunidad. Cuando expreso en comunidad, yo puedo decir esto, es un básico. Eh, mata, ¿ok? Mata aquí? mata mm. ¿no no. Mata. se marcha. Marta todavía se feat. marcha, to, Mar, Marta todavía se marcha hasta mañana. El feat, cuando es marchar es feat también. Feat. Feat. de feat, mm. feat. feat. Marta, feat. Eas, Please, Morgan. Eas Morgan, ¿Eas, comunidad, Eas Morgan, ¿ok? Eas Morgan, nada más. Marta feat Eas Morgan. Marta no se marcha es como negativo, en en español es negativa, ¿eh? en español es como Marta no se marcha hasta mañana todavía. Ah oh my god. Hasta mañana no iba. No, te lo voy a soportar todavía. ¿ok? Mata Marta feat Eas Morgan. En cambio cuando digamos que estoy un poco Ay, ya, Marta ya se marcha mañana. No puede ser. ¿no? Ah, ya se ¿Sí? va mañana. Ya sí, es diferente mañana. expresarlo. Sí, ¿qué claro. se sí, va hasta mañana? que pedís? ¿Aguantarla más tiempo hasta oh, mañana? No. Imagínese. Ok, Marta, sí, sí, sí, sí. Marta Feat, John, Feat, okay. uh, Feat, Feat, Feat, Feat, Feat, Feat, Feat, Feat, Feat, Feat, Feat, Feat, Feat, Feat, Ahora ya saben cuando es el EAS, ¿no? El EAS es recién voy a empezar ese día y el bis voy a terminar ese día, bis. Y el otro es el EAS, también significa como hace solo, cuatro meses vivo en Deutschland, o ya, ¿no? El show. Y en este caso es cuando expreso incomodidad, ¿no? Marta Feat, Marta Feat bis morgen, ¿no? Marta Feat EAS morgen. Marta se marcha hasta mañana todavía. Así. En cambio, Marta, fía John Morgan. Marta ya se va mañana, ¿no? O oh, que ¿no? Qué pena, chade, ¿no? jade, mm -hmm. qué pena, ¿ok? Ahora fía, ¿ok? Luego, ¿ok? Fía hoy, para ustedes, fía hoy. Un ejemplo. Víctiman, ¿ok? Viste, eh, viste, ¿ok? Mm, ¿Ok? Un ejemplo. Eh, Magnolia, Magnolia llega. Eh, Magnolia llega recién el, recién el, el viernes. Lo voy a esperar mucho. Magnolia llega recién el viernes. Pero acuérdense que llegar es un I'm trend vars verb. -ver -ver -ver. ¿Cuál es? Ancomen. An come. And es, pero se separa, ¿no? Como yo, is come. Is come on. Ok, sería cuando es tercera persona, sería, por ejemplo, ea, con, an. Pero ahora, ¿cómo sería? Eh, Magnolia, Magnolia recién, Magnolia recién eh, llega hasta el viernes. ¿Cómo sería? Te voy a esperar. Es como se, se te hace largo, ¿no? Uy, che, Magnolia. Con. Magnolia. Magnolia. Con, sweet. Ahí va el Eas, Eas. Eas. Yeah. Am. Am. ¿Qué día? Viernes, Am. Um, Am. ¿Qué día? Viernes, viernes. Am. Am. Am. Am. Am. Am. Ok, ahí es magnolia, magnolia, con East, and Friday. Okay. Magnolia y Magnolia recién llega el viernes. Recién llega el viernes. Es ah. como esto expresa incomodidad. Incomodidad. Vas a esperarle mucho. Magnolia con East and Friday. Okay. Yeah. Yeah. I know, I know, I know a bit too. Okay. Okay. Magnolia... ¿Cómo sería Magnolia ya llega el viernes? ¿Cómo sería? Magnolia ya llega el Magnolia con John and Freitas Ann. Okay, now. Magnolia, Sean, Magnolia con Sean and Frighted Ann. Okay, now. Bueno, good. Okay. okay. Esa es la de la diferencia, ¿ok? De es vision, ¿ok? East eh, eh, y Sean, ¿ok? La diferencia. Ok, solo llega el viernes, ¿no? Magnolia solo llega el viernes, en cambio, Magnolia ya llega el viernes. Magnolia con Sean y Friday. ¿Ok? Ok, dice. Ok, ahora, eh, el phone. ¿Vas a vas a phone? Phone y app. Okay, phone y app. El phone, okay, el phone okay. is desde phone, okay. Dice begin. Voy a poner. A oh. morgen rausche ich nicht mehr. Okay, ¿cómo leer? Es es was, okay. Oh. Por el phone es el app es desde, ¿no? Desde la m. A morgen. ¿Vas a decirte morgen morgen At Morgan. At Morgan es... ¿En eh, la mañana? Eh, ajá, genau. ¿Cómo? A partir de la mañana. Desde la mañana. Desde la mañana. Ah, desde sí, la sí. mañana. ¿Ok? El phone también puede ser, ¿ah? Eh? El phone a veces lo usan. Puede ser phone Morgan también. Phone Morgan. Phone Morgan. ¿You know? Phone Morgan. Sí. Phone Morgan sí. o sí. at Morgan. ¿Ok? Phone Morgan o... Eh, ab morgen. Pero ab morgen es mejor. ¿Ok? Ab morgen, esto más, ab morgen. Ab morgen. Rause ich nicht mehr. Yo ya no puedo. Desde la mañana yo no puedo fumar. Rause, rausche es nicht mehr. Ya no puedo fumar más. ¿Ok? Cuando empieza. Es es Zum Beispiel para ustedes. es un Wiset man eh, desde, desde la tarde desde la tarde, eh, yo no puedo yo no, eh, yo no puedo ver televisión. Desde la tarde, a partir de la tarde, yo no puedo ver televisión. ¿Mata o da Magnolia, viste? ¿Quién está aquí, viste? Eh, -Sí. Ah, no, ok. Solamente Mata y Magnolia pueden participar es ah, kann? nach o a ah, oh, ah, um, ah, nach mita eh, no puedo nicht? kan barter. is si e nish. Nishka. ah ya ya ya ya okay o okay, que fean, ¿no? ¿no? puedo. Porque viene, viene del verbo, hay un verbo que se llama, esto es muy interesante, el, el ver televisión, los alemanes lo tienen como un verbo. Uh -huh. ¿Cuál es? Uh -huh. Feancien. Feancian. Feancien. Feancien, ¿ok? Feancian. Y ya simplemente, no, no, no es necesario decir televisor, ¿no? Que es fean, televisor es feanci, feancia, pero no lo usa mucho, solamente, simplemente, si yo quiero decir yo voy a televisión, sería. Es un verbo separable. Y sí. Y sí es fea. Y sí es fea. Sí, qué I complicación. Genau. Y sí es fea. Y sí es Que Y ab nach mitad de ish nicht fea. Genau. Ok. Ahora, vamos con esvision. Esvision es. Entre. Esvision. Esvision es un barbeo. En media? No, la hora. En mitad de. Claro. Zumbachville, entre la 1 de la tarde y 2 de la tarde, ¿ok? Eh, yo, te, yo estoy descansando. ¿Cómo sería? Desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde, yo estoy descansando. ¿Cómo sería? Magnolia, Filash? Ah, ok. <risa> okay. Eh, Dímela en español, Vite. Entre la una de la tarde y dos de la tarde, yo estoy descansando. Pero es un verbo separable, ¿ah? ¿eh? Te voy a ayudar. ¿Ah? Porque el verbo separable es ausruen ausruen te voy a poner aquí. ausruen no ¿Tienes espacio para ponerlo? ¿Ok? Viste, viste. Okay. ausruen no flaquito. Ah. ¿Cómo sería? A ver, eh, Magnolia, ¿qué, ¿Qué palabra Magnolia, a ver. Ok. Entonces, um sería es solo es vision Fiat es es en... Eh, no, hasta, la, hasta las que hasta las dos de la tarde y Fiat Ua Fiat en Ua descanso, Yo descanso. y eh, no acuérdate Bais sin verde. sin Vini y... No. Bini. Rue, pues sería RUE. RUEIS. RUEIS. Ruii rue eh, AU. ah viste ah Voy a poner Voy es vision, Voy a Yo aquí, Esto vision, Voy a poner aquí a eliminar. Voy a Okay, ya, ya, ahí está. Okay. Ya, yeah. es wissen drisen Uhr UA viers im Uhr ruhig. Ahora, el Fua y el Nah. El Fua y el Nah. Okay. okay. El Fua es es baso de Fua. Antes para por antes de antes de la pista. Okay, dativo. ¿eh? Siempre dativo, Datif. El Fua es datif. El Fua es sí, sí. Okay, sí, sí. Beispiel, For Party yo tengo que ir de compras. Party, después de la fiesta, yo tengo que limpiar. Mm -hmm. Nunca se olviden que la, la a con un la u es como una e, pero cuando esta a con la u, está con la u se pronuncia como hoy Hoy como touch, igual, Deutsch, ¿no? Aufräumen, aufräumen. Nach der Party muss ich aufräumen. Ok, ahora, für, ok, Pia osh, para ustedes. Visatman es un Beispiel, eh, antes, antes de, un Beispiel, ya, yeah, antes del trabajo, antes del trabajo, no, después de trabajo, yo, eh, yo puedo hacer compras. Ah. Después, okay. de después del trabajo. Después de trabajo, yo puedo hacer compras. por ejemplo nach die, nach nach nach Dea, dea, es febre. Dea, dea, dea, porque es di, y que no. Ya, que no, dea. Es, es di, di, arbeite. Entonces, ¿qué es dea? Nah, nah, de de. arbeite. No, acuérdate que la dios Sprache, siempre la es fuerte. Puede ser arbeite. Arbeite. Arbeite. Arbeite. Nah, arbeit. nah, arbeite. ¿Viste? Yo puedo hacer compras. Compra de, de hacer einkaufen. Y. Canis, canis, einkaufen, einkaufen, canis einkaufen, se cambia, Puedo ir de compras, hacer compras, ok, canis einkaufen, nach de arbeit, ¿no? Canis einkaufen, einkaufen es ir de compras, ahí no se puede también fuar, ahí no se puede también fuar, antes del trabajo puede ser, antes del trabajo, bueno. Juá oh, okay. yeah. de a bytes. Juá de a de a bytes. Juá de a bytes. de a de a de a dormir antes de ir a de a de un de a a I, I know ah, okay. Ahí pueden usar okay, el FUA pero hay do, tienen que tener cuidado aquí algo ¿Por qué le hagan y aclaren si mi Ok, es un ejemplo Yo puedo usar, cuando es con el pronombre yo puedo usar okay, mi pronomen yo tengo que usar el bfua BEFUA con su bash ahorita creo que lo voy a. Esto lo voy a este. Ok, no, men. Porque está un poco. <ríe> sobre, ok. Esto lo voy a enviar aquí. Bitte, bitte. Ok, before. Aquí lo voy a poner, ok. Aquí no sabía. Ok. Aquí, befoa. Cuando está con el pronombre, siempre es before. Before is, ¿no? Before is in bed, ¿no? Antes de ir a la cama, por ejemplo. ¿Ok? before yeah. in in das, ¿no? Como in das? in the bed games bed. Sí, gear, okay, coma. Antes de ir a la cama, ¿ok? Was was, was, was antes de ir a la cama. Lesson is I book. Ahora, du hast recht. Se cambia. Lesson okay. is ein buch. Antes de ir a la cama acuérdense que cuando empiezo el befoa el verbo va al final pero en la mm -hmm. segunda parte ok eh, las la primeras posiciones die empiezan diestelun ok diestelun eh, de die die substantivs ok de verbs un de substantivs e que hagan se invierten ok Le is a embudo ahora si yo quiero mm -hmm. decir con el foa el fue siempre está con un sustantivo. Ajá. ¿Cómo, le da kann es verstehen. Das Es que nicht verstehen, kann, kann nicht, da, nicht verstehen Ahora, después... La vez. Okay, después de irme... Después de irme a dormir... Irme a dormir es un sustantivo. ¿Cuál sustantivo es? Irme a dormir es un sustantivo. En alemán existe un sustantivo de irme a dormir. Un sustantivo. ¿Mm? Que significa... Schlafen gehen puede la hora de dormir, como la hora, eh, la hora de dormir. Lo voy a escribir aquí, okay schlafen gehen. Eso es muy interesante. Cuando lo vi, en español no existe eso, pero es schlafen es, es, es de a, de a, ok? Es eh, schlafen gehen. schlafen gehen. schlafen gehen es, es la hora de dormir. Entonces sería aquí, como es, eh, bueno, es es que es, habe das, soy, no me acuerdo si es en eh, o da masculin. Ahora en datis, siempre es fuer, dem. Fuer, dem es la fin Después de la hora, ¿no? De ir a dormir, ¿no? Fuer, den, es la fin de bien. Les eis, en bu. Les eis, en bu. Ok, <laughs> mat is, ok, mat is, before. Me gusta más el befora. <laughs> para los pronombres, porque si yo digo foa, el foa se usa más cuando es sustantivo. Por ejemplo, un foa de a el foa de a bytes, el foa el foa de el foa el el foa el foa tú puedes decir con un pronombre. Ok, ¿te evitas el problema de decir vor den schlafen gehen, les de Schamburg? Ok. Es diferente decirlo antes de un pronombre y antes de un sustantivo. Genau, ajá. Uh -huh. Ok, nach. Pues el nach es también como sustantivo. Nach es un ejemplo de Arbeit. Nach dem Mittagessen. Nach dem Mittagessen. Es latif. Ok. Siempre así. Nach. Okay. Y ya. Yeah, y, ¿y cómo sería este un Beispiel, dos puede trabajar. Dos puede trabajar. No hay. El nach solamente es nach de Arbeit. Y LEGA, LEGA, Marín, ¿cómo sería dos puede, puede jugar fútbol? ¿Cómo sería? Lo conviertes en sustantivo. Nach O de Lo tienes que convertir en sustantivo, no hay otra. Lo conviertes en, en sustantivo. Fußballspiele. Puedes jugar. Nach. No lo puedo poner aquí, mira. Nach den fútbol lo convierte en sustantivo: fútbol, spielen. spielen, partido de fútbol. Después del partido de fútbol, nach dem fútbol, spielen, o sea, siempre va a ser sustantivo en sustantivo. sustantivo. Como quedaría ir la oración entonces, Lera: okay. du, du kann nach, okay. nach dem fútbol, spielen, nach dem fútbol, spielen, después del partido de fútbol, no. Es un Beispiel, mm -hmm. y ich, no, yo visito a mi a Magnolia. Besuche, besuche ich Magnolia. <risa> Nach den Fußballspielen besuche ich Magnolia. <risa> yo visito a Magnolia. Besuche ich Magnolia. Siempre así. También puede ir en segunda parte de la oración. Ah, sí, va. Magnolia, claro. Sí, Nach claro, den sí. uh, Spielen yo puedo decir, ich besuge, pero cuando empiezo es, ich besuge. Si yo empiezo, ah, yeah. ich Magnolia, nach ah, yeah, yeah. den Ahí está. Ah. Si yo empiezo esto, sí, va a empezar con ish. Ich, ich besuche Magnolia, nach den Fussballspiele. ¿Ok? Viste. Pero acuérdense que el, el nach o el foa es con sustantivo. You no? Mit sustantiven. En cambio, el befoa, el befoa sí puede ser con pronombre. Das Sofa ist in Stoff gear, das ist ein Buch. In cambio aquí con el Sofa tengo que convertirlo en sustantivo. Sofa den Slaffen gear. Genau, you know? Slaffen gear. Se ja hab ich. Hab ihr eh, eine Frage? Tienen preguntas? Hab ihr eine Frage? Leute? ¿No? Adriana, Filash, Adriana, tú. No tú, ¿tú? No sé si ya, eh, ya explicó lo de BIS um, o TITE. Sí. O BITUM. Eh, el, BIS, ¿Sí? el BIS y el EAS, explicado. El BIS y el EAS. Ah, ah, ok, bueno, es que ya entré cuando estaba explicando la parte del BFOA. Pero está en el en el video lo estoy grabando. Mm. ¿Qué, ah, okay. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? It's sign It's sign en el video, ¿Qué? sí, lo puedo volver a ver en el video. Oh, sí, muchas gracias. No, no, no, no tiene que decir muchas gracias. tiene que decir danke you. danke you. danke, you. danke you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Ah, Jefferson, ¿tú, tú, eres, peruana. ¿Tú eres peruana? ¿Ah? ¿Eres, peruana tú ¿Eres peruana? Sí, sí, sí. Ah, tú viste peruana. Yo, yo ahorita estoy en el... Yo, ¿Te acuerdas que te llamé ayer? Yo estoy ah, en el verdad, nivel verdad. menos, ah, menos a uno. Ah, justamente, el tema que me has dicho, ¿cuál es la diferencia entre Anrufen y Telefoniren? Anrufen y telefon pues yo aprendí? Telefoniren. Arrufen y telefonieren. mata Arrufen y telefonieren. Eh, llamar y hacer una llamada. Un Estar hablando. ¿Y, yo estoy llamando a Jonathan. Sí, sí, sí. Ah. Y, ¿y? telefoniere. Eh, no es así. Yo estoy llamando a Jonathan. Yo estoy. Ok. A... Y arrufen. Estoy. Voy a llamar. Es, es Es es un es un verbo separable. I <risa> sufe y rufe. y rufe. Jonathan. Jonathan. An rufe Jonathan. Que verbo hay Y telefoni no. Claro, <risa> hay un verbo separable que cuando hay cierto verbos separables para que no conocen que cuando tú lo conjugas el prefijo Das prefix y sam endre un success, va al final de la oración. Cuando dice llámame también. Ya. Llámame. Use Jonathan. Tú, Ahora, cuando es, yo estoy en una llamada con Jonathan. Mm, ok. Ich bin in. Tele. Telefoniere. Y telefoniere. Y telefoniere. Telefoniere. Telefoniere. Y telefoniere. Meet, meet, que mi, meet, Jonathan. Jonathan. Jonathan, nada. Más. A meet. mí me está llamando Jonathan. No. Y aquí es yo estoy en una llamada es telefoniera y mi Jonathan. Es oh. telefoniera mi Jonathan. Es John. Mit Jonathan o Jonathan, mi José oh, okay, okay. Okay? Oh, yeah, you know? okay. Es telefoniera. Y si digo que yo lo llamé a él? Ah, en pasado. Yo llamé a Jonathan. El pasado. Ah, okay. sí, sí, ya es sería, pasado, ¿sería ya. Angé, sería Ange, ¿cómo, ¿Cómo sería okay. ese un basfiel? Eh, yo llamé. Pero bueno, ese es un poco ya es el peafet, que lo vamos no sé a ver luego. Que es eh, yo, no, yo llamé a Jonathan. ¿Y? ¿Y Jonathan? Jonathan. ¿Y Jonathan? ¿Y Angerufen. Angerufen. Angerufen. Angerufen. No, okay. Angerufen. Rufen. Ange Rufen, ¿ok? Bueno, okay. es otra cosa ya. Es ich habe, ich habe Jonathan. Principio dos. Angerufen. Angerufen. Rufen. Ange Rufen. Yo llamé a Jonathan, ¿ok? Yo llamé a Jonathan. Es otra cosa, ¿no? Pero cuando estás en la llamada ahorita es Ich telefoniere mi Jonathan. Es telefonía, a mi Jonathan. La formula es mi Ok, mi okay, okay. Acuérdense que la IE siempre es una I larga. I. Y sí. sí. sí. sí. telefonía Y telefonía ¿no? No hay larga. Bueno, Mierda aunque es. hay secciones Por ejemplo, del inglés Que viene familia Esta es una IE, pero se dice familia No se dice familia no, <ríe> Muy eso Es sí, diferente, viene del inglés Algunas cosas vienen del inglés Por eso que no se pronuncia igual que alemán Ok, ahora continuamos Aputen todo eso ¿eh? Ok, ahora cuando yo quiero decir, viste, viste, eh, viste, viste, viste, nach de apati, musisch, träume, and eh, tu tu tu tu tu tu tu tu okay, Ok, aquí, zumbachpil. Ya, yeah. el fue y el nach lo vimos, okay. Ahora vamos con el zeit. Mire, justamente aquí, acá hay uno parecido, mira, viste. Ahí está. Zumbachpil, ¿dónde está, viste? Aquí está, viste. Mira. Ich wohne erst zwei Monate in Deutschland. El erst, en este tiene varios significados. Luego, en el video, al principio lo expliqué. En este caso es solo eh, cuatro meses yo vivo en Alemania. ¿no? En cambio aquí es yo. Ok, yo eh, estoy desde hace cuatro meses, desde hace cuatro meses, pero aquí ¿Por qué? ¿Y por qué aquí hay este una N? ¿Por qué? Y aquí no hay N. B. Si es monate también. Porque, ¿ok? Cuando es dativo, eso lo voy a mandar a un cuadro también. Hay un cuadro que es datif. Cuando es dativo y plural, cuando no tiene N, el sustantivo se lo aumenta siempre. Cuando es dativo. Y el sai es un pronombre dativo. Se lo aumenta la N. Monaten. Liga, ¿y qué pasaría si yo digo así, miren, voy a poner aquí, mira? Es bone, es wohne seit vier jahren. ¿no? en eh, Perú. O Ich wohne erst vier Jahre en Perú. Eleas es acusativo. Es acusativo. eleas. Yo solo, yo, solo, yo solo vivo cuatro años en Perú. Y aquí es, desde hace cuatro años. Desde hace cuatro yo, años. Yo vivo en Perú. Pero aquí es dativo. Este es datif. Este es Datif. datif. No, esta es dativ y este es acusativo, normal. Acusativo. Normal. Llave. Llave. Porque se lo aumenta la n. Llave. Llave. Ok. Se declina, ¿no? Cuando es este dativo. Porque este es un pronombre dativo. Ya, aquí dice, ich bin seit drei in Deutschland. ¿Cómo sería cuando es Jonathan? Jonathan está... Ah, es un eh, Marta está desde hace cinco días en la casa de Jonathan. ¿Cómo sería eso? Esto sí es muy ah. importante. ¿eh? Le voy a explicar esto sí. más abajo. Vamos ¿sí? un a un momento. Eso también me gustaría que siempre se acuerdan cuando es... En la casa de Jonathan, en la casa de, de María, en mi casa. Los alemanes tienen dos formas, pero usan usa más el su. ¿Cómo? Cuando quiero decir, yo estoy en tu casa. Es bin, el in, es dativo. Dein Haus. Lo, luego los voy a pasar en los cuadros, todos los cuadros, para que luego practicamos el día de, de mañana. ¿okay? Kein Sogen. Ich bin dein Haus. El otro sería... Ich bin. By dia. By dia. Su casa. Ich bin by dia su ¿Okay? ¿Ok? Ich bin by dia su casa. Yo estoy en tu casa. Ich bin in deine house. O oh, ich bin by dia su casa. Yo estoy en tu casa. ¿Gerau? Ich bin by dia su casa. Ahora, bicho. Cuando quiero decir, miren, viste, viste, se usa más este. Por ejemplo, yo estoy en la casa de, de Jonathan. Yo estoy en la casa de Jonathan. Marta está en la casa de Jonathan eh, por, eh, desde hace cinco días. Marta. Marta is. Bye. Jonathan. Bye. Ok. Eh, is. No, aquí faltó algo. Side, ¿no? Side, ok. Desde. De. <ríe> Pero se aumenta la N. Tagen. Aquí la Tagen. Ok. By Jonathan. Su house. Ok. Pero no es necesario poner su house. ¿eh? Su house es algo adicional. Es so, un Beispiel, yo Poner su house. Jonathan mata. It's, a, eh, Martha, it's a Fünf Tagen. By Jonathan. Su house. O by Jonathan. Si yo digo by Jonathan. Es verständig, das es verständig, se supone que está en la casa de Jonathan, no necesito poner este, este, by Jonathan, se supone. Si yo estoy en tu casa, entonces yo puedo decir, I've been it's by, dia. by by dia, yeah. Is been, been, been, yeah. been by Jonathan, It's been by Jonathan, it's been by Jonathan, It's been by Jonathan, It's been by dia, ya, yeah. se usa el by. Oh, o le puedo poner being by Dia house. Estoy en tu casa también. Ah, is five, fünf Tagen jonathan Hause, sí. en la mata y sai si by es si si si si si clásico sí. clásico es jonathan en, en la casa de Jonathan, pero aquí viene el genitivo, ¿ah? ¿eh? Esta es otra cosa. In Jonathan. Jonathan. Pero es. ¿Tu house? Eh, in Jonathan, pero con S, Jonathan's house. Ya, yeah, ya. Yeah, Jonathan's house. En la casa de él. Sí, claro. Ahí estaría esa, ese. S, esa S, representa Genetive. eso, que las casas de. Él. Sí, en genitivo. Tocándole la S al nombre. Y ya no lo había nunca. Mm. La, la S, la S es como, por ejemplo, D, ¿no? En la casa Bien. de él. De en la casa Magnolias, de... sería ahí? Por ejemplo, oh. Magnolia's House, en la casa de Magnolia en Magnolias House. Ah, ah house. interesante. Magnolia's House. Mm. Se parece al inglés, ¿ah? ¿eh? Hay, hay un poquito se parece al inglés, porque en inglés también parece. Sí, ahí se parece algo en inglés con los apóstrofos. El ah, sí. que sepa inglés es interesante, es más <ríe> más fácil. <ríe> Solamente que el inglés sí. of English lleva la, el apóstrofe, el apóstrofe. Sí. So, mm. ahí no. Pero a ah, pero mm. a escuchen, loite, loite, loite. Eh, en alemán se lleva el apóstrofe solamente cuando termina la palabra en S, Z. En S y Z. ¿Cómo le Un ¿cómo sería en la casa de Luis? En Luis. En Luis. Pero no pone en Luis House. Ah, para no repetir la S. Claro, en Luis House. O en la Z, un en eh, Schmitz. ¿Eres? Schmitz. House. Ahí solamente la apóstrofe. Ok. Nada más. okay. O puede ser by Jonathan's house. Ahora, viste, viste. Cuando yo quiero decir, viste, yo voy a la casa de Magnolia. Hmm. O yo voy a la casa de Marta. Es un Beispiel. Ok. Es y su es si es su siempre es activo. Es y su mata. Es y su mata. Simplemente es su mata. Se supone que es en la casa de Marta. Y yo vengo de la casa de Marta Lera. ¿Qué? Yo ¿cómo? ¿Viste, viste? Yo vengo de la casa de Marta. Ah, okay. Ahí, Allí... tienes, que usar, ahí tienes que usar lo que es este. ¿Te acuerdas el vengo? ¿Cuál es el verbo venir? Vengo. momento como, ya. ¿Cómo sería vengo de la casa de Marta? ¿Es come? ¿Es come? ¿También se utiliza el suede Es que no, estoy, no recuerdo. O ser... No, pero hay, hay dos maneras. Tú puedes decir, es un básico, ¿Es yeah. come? Ah, aus. Ah, ah, como cuando come digo aus. yo vengo, es aus. aus. Como cuando digo yo, ¿Es is, is come aus Colombia? ¿Es yeah. come, come aus Marta's house? ¿Es come Marta's house? come? También, ¿También, ser, también puede decir is get marta's house is get su marta's house ah is is house ya marta's house también puede ser pero no pero no es necesario porque se supone cuando digo is get is get to marta es este, ¿No? este estoy yendo a su estoy casa estoy yendo para allá ya sí, es claro voy a voy a pero, ver a marta. a dónde pues puede ser a su empresa Don, ah, no sé. ah, claro, sí, claro pero dónde sí. se encuentra Marta. Dónde se encuentra. En ahorita. Voy a ver, es como voy a ver a Marta. Voy a ver, voy con Marta. sumata. Pero si tú dices, es sumata, Sumata's House. ¿Lo oyes? También, también ah, puedo utilizar. No sé si alguna pregunta. Es algo que se ha utilizado, okay, que lo oyes. Ok, vite, vite, las me visen. Sí, dime. Las michvisen. Cuando digo las michvisen es, háme saber. Las michvisen. Las michvisen. Háme saber. Las michvisen. Haz betaite. Mmm, yo voy a casa de Marta. Yo voy, yo vengo. Yo, voy, yo vengo. Yo vengo a la casa. Yo vengo a de la casa de Marta. Marta. Okay. Es como to Marta's house. Aus, aus, aus. Aus. O sí. también puede ser phone. Algunos lo ponen como von también. Es COMEN FROM Martha's HOUSE Es COMEN FROM Martha's HOUSE Es que es un ejemplo ¿Cómo sería yo voy a la casa de la abuela? Es que Su Su. Oma Oma también se puede decir Oma Es que es su Oma Es que es su Oma Oma Es que es su Oma es su oma, yo voy a la casa de la abuela. Es oma. oma y os muta Ya, yeah. claro, claro que no, pero se usa más oma los alemanes cuando dicen yo voy a la casa de la abuela. Okay, okay, okay, okay. Claro ich que como estoy me okay. estoy guiando de un libro y como normal, agua, es, no agua. claro. Es que otra cosa que te dirían, Opa, los libros, también, ¿no? otra cosa que en alemán es como hablan, Indonesia. exacto. Claro, es que es su oma, ok. Es que es su madre. Ok. So okay. So okay. So. okay. Es que es la diferencia. Leute. Siempre cuando es. Zum Beispiel, yo voy a la casa. ¿Cómo sería yo voy a la casa de mi hermana? Mata. Es nativa. Es su. Es su. Es mm. get... su. Es su. Es su. Es Es su. Es mina, Meiner ¿Tú es dativo ah, no, y, y no pongo house, puedo decir así nada más. No, okay. es okay. no, no. okay. okay. no, no. okay. okay. que es Meiner okay. No, Voy a la casa de mi hermana. okay. Ya se es marcando que es al, al al lugar de ella que voy. Claro, pero generalmente es a la casa generalmente es la casa. Ese dice? generalmente es a la casa. Sí, generalmente es a la casa. Yo digo, es que es un con nativo. Es que es un Schwester. festa. Nada más. Ich es que es un miner festa. ¿Okay? ¿O? mining elta, con nativo. Mining Eltern". Eso lo voy a... Dar. Vamos a practicarlo luego en un cuadro que lo voy a dar de varios para que se puedan guiar en el grupo. Es que es su día. Yo voy a tu casa. Es que es su día. Es que es su día. Es que su día. Es que su día, es que un alemán me dijo eso. ¿no? Siempre decía: yo, hablo, yo me gusta hablar con los alemanes más que más los libros, más que los libros. No me gusta mucho guiarme de los libros. Pero los alemanes ellos me dicen: Es que es su día, es que es su mata, es que es su Ellos usan eso. Yo tenía no, problemas con eso. Yo voy, a, yo voy hacia ti. Claro, yo, por, yo, por ejemplo, tenía muchos problemas. Ich hatte einige probleme, viele probleme, okay, mit diesem Thema. Tenía muchos problemas. Pero cuando me dijeron, es así, by", por ejemplo, cuando estoy quieto, yo estoy en la casa de alguien, bye. zum yo estoy en la casa de mi hermana, is bin by Schwester. Ich bin meine Schwester. En cambio, cuando yo voy a un lugar, Ich gehe zu Schwester. Voy a la casa de mi hermana. su seguro. su Ok. También hay diferentes cuando yo digo esto, ¿no? is gehe zu den super y cuando digo son bashpil es guie in den super mata eh, vais tú de a un tashikes vision de a es sats un des bytes sats vision conoce la diferencia mata eh, Ma suder y suder este suder puede ser también Sudén, y sur y el otro es no inden inden super ah inden ya yeah. in in y y um, um, an y an um, aus um. ya yeah, pero pero no profesor me cuesta todavía eso me cuesta lo voy a decir miren esto es, <risa> esto es, sí, pite, pite. es, es can es can sabe. O sea. Ok, ok. Ok. Yeah. Entonces, el in es una preposición que indica estar en un lugar. ¿Ya? Eh, supermarket, eh, supermar es. Es que no recuerdo si eso es das. No, es dea. Ok. El in. Es dea. Es dea. Dea Supermar. Ok. okay. Entonces queda en den. Y cuando yo digo que yo. Eh, voy me estoy dirigiendo hacia ahí allá el mercado es que yo voy hacia allá y es el, el de abajo es el de arriba. ah no, no, los dos son dativos no, ahí es acusativo, masculino abajo es acusativo, masculino. el in es acusativo vale. por eso queda en den puede ser dativo sí cuando acusativo. no hay movimiento es, es in den pero, la, la pero ya en dativo es in en qué situaciones se usa es de mi pregunta, manefagis en verge en vergen uh -huh. situaciones. ¿Cuándo es un, ¿Un verbo con uh -huh. movimiento? No, no, no. no, no, no, no. no, no. Viste, viste. Mira, es un Beispiel. Meterla. Cuando, ay, cuando ay, yo no. estoy aquí... Uh, uh, uh, I, I just up uh, Cuando hay una acción. Do and... I go I go. I don't know. Ok, en inglés está andando. Es un Beispiel. Por ejemplo, yo estoy aquí, ¿no? Y mi mamá me dice, es un Beispiel, o mi esposa dice, Jonathan, ¿qué haces? Ya. Dumus, un baspel, tiene ops, ¿no? Fil, ops, eh, eh, kaufen. Quien tiene que comprar este, mucha fruta. Ok. Ya. Yeah. Y lo, yo le digo, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Esa. Es que es peta, es eh, un supermate. Pero estoy aquí. Ya, yeah, yo voy al supermercado luego, ¿no? Es que es peta, es que es peta, es un Pero estoy aquí sentado. Yo voy al mercado después. Ya, ya. son super malos Ahí se usa el latigo por el y ya, yo voy al supermercado luego, ¿no? son super malos En cambio, el otro, el in den, es cuando yo estoy caminando. ¿sí? Camino, camino, okay Y estoy en la puerta, en la puerta. Estoy casi por entrar en la puerta del supermercado. ¿no? okay ya. Y por ejemplo, alguien me llama y me dice, ya, ya. Ya, es guía en el Supermat. Ya. Y entro, ya entre. Lena, el in real. <laughs> y si yeah. ya estoy uh, adentro es in Supermat. No, no, no. <inaudible> estoy hablando del proceso. Ah, el proceso que claro, hay, ah, sí. Por ejemplo, cuando yo estoy diciendo Si YouTube. yo digo que voy estando en el sitio quieto, solo digo que voy en ah, cualquier momento claro. o si lo estoy efectuando en el momento. Lo que pasa es que el Indem es movimiento, es cuando vas a entrar, estás mm -hmm. entrando al supermercado. O sea, es el proceso de entrar. No estás dentro. Todavía no estás dentro. Es el proceso. Sí. Uh -huh. Por o, ejemplo, Y ich... si yo estoy adentro, Lera, Indem. Eh, ajá. Si estás mm -hmm. adentro, sería being in Indem. Den sí. con M. Claro. Superman. Pero sería uh -huh. cuando es in y den se pone así, mira. Cuando tú pones eso, pregunten a los demás también. también ¿viste? Okay. In den es in. In supermart. Uh -huh. uh -huh. In being In supermart. Okay. Pero en el proceso que estoy entrando dentro, is ye in den supermart. In den. So, in den. Uh -huh. En cambio, cuando estoy aquí uh -huh. y digo voy al supermercado, estoy aquí, pero voy a ir. No estoy, todavía ni siquiera he salido de mi casa. Ya, ya, ich gehe zum Supermatt. Yo voy a ver. Zoom. Sí. Ich gehe zum Supermatt. Zoom. Sí. You know? eso sí. Es de der... Sí. Yo tampoco sabía eso. ese es eh, ein... Ein Deutscher hat mir okay Ok? Ein Deutscher hat mir gesagt eh, das. Eso me dijo un alemán. Ok? Eh... Lope, yo no know, you know, you know, diría. Es, es, es contradictorio porque uno dice un... Ge es un verbo de... Para mí es un verbo de movimiento. Claro, pero lo que pasa es que el guía también... la proposición que, es que se usa en dativo o acusativo es la que hace cambiar la, el, si, ah, el, no. si el verbo se mueve o se está quieto. Sí, sí pero por ejemplo el zoom ¿Mm? es netamente dativo. Claro, pero el zoom es cuando yo voy a ir, se usa el, el verbo, pero estoy quieto aquí. Ya, yo voy al mercado. <risa> Después, pues yo puedo decir, y si espeta, yo voy luego, peto, voy a poner aquí y es que es peta son super malos ya yo voy oh, a después pues. eso es, hay que saber identificarlo en qué momento de la conversación ah, se hace ya. se hace se hace, se hace se hace. en qué claro, situaciones, ¿no? uh -huh. situaciones no en qué conversaciones y ¿Okay? eso sí tal vez saliese hoy lo pero lo demás pregunten si tienen dudas vice lo que es esto Ok esto es un tema muy interesante es interesante que por eso me, las exposiciones me gusta hablarles porque yo tuve dudas y yo, ya, yeah, ich hatte viele problemas mit diesem encima Yo tuve muchos problemas con ese tema, ¿no? Pero ahora lo sé, obviamente ya lo sé. Pero, sí, cualquier pregunta me pueden hacer. En la clase, lega, ich habe eine Frage. Si no entienden, digan, ¿no? vite bitte, bitte, ich habe eine Frage. Was bedeutet? Was bedeutet, ¿no? ¿Qué significa? Was bedeutet? doite, ¿Ok? Muy bien, eh, Adriana, tú tienes que participar, además. Tú puedes participar, tú puedes interrumpir si quieres. ¿no? Ya, yeah, gracias. Ok, bien. Puedes meter la cuchara. Ah, ella tiene una voz dulce. Ok, es un bashful. okay Ok, eh, Jefferson también me puede preguntar, ok. du do, eh, do can't, okay tú can't mis, bueno, Edward Fragen, fragen. <laughs> Me puede preguntar cualquier pregunta, ok. ¿Ok? Sí. ¿Y qué más? En Magnolia, un. Eso, y mata, Un mata. Lo demás, digamos, eh, pueden ser como espectadores. Cecilia, por ejemplo, es un Bashpi. Cecilia y Faisudi no pueden participar porque es una clase, digamos, ¿no? que están este, pagando aquí. ¿okay? ¿Ok? 15 dólares la membresía. ¿Ok? ¿Ok? Ok, ¿lo viste. Pues así pueden estar con espectadores, nada más. ¿Ok? Ahora tienen que decir esto, ¿no? Esto, acuérdense, esto es muy importante. Es va mía ein nugen. Es va mía ein Ah, ah para, para mí. ha sido un placer. Es va mía ein nugen. ¿Ok? Es va mía sí. ein vergnügen. Tschüss. Yo creo que eso lo he escrito en todas las hojas de los cuadernos y no me lo he aprendido. Oh, ok. Es la mía. Ein... Ay, no, no. Es la mía. Ein... Morgan. Es Morgan. Es Morgan. Chius. Morgan. Morgan. Dale da da. que le era. María. Bispeta, bispeta. Manuel Bispeta, ok. Bispeta. Okay. Hm. ok. Okay,